Muchas veces y sin querer presionamos un atajo de teclado donde nos aparece esta cuadrícula que está aquí. Para ocultarla tienes dos formas. Vamos con la primera, te vas al menú ver y vas a encontrar la opción que dice ocultar cuadrícula o control tiris con una PC. Esta sería la primera opción. Entonces ahora vamos con la segunda opción y es a partir de la versión 2017 en Illustrator Tienes que irte a la opción que dice áreas de trabajo, aspectos esenciales, damos un clic ahí vamos a dar un clic para deseleccionar cualquier objeto que esté en el documento, no tiene que estar nada absolutamente seleccionado y te vas al panel de propiedades o se va a activar el panel de propiedades, vamos a buscar la opción que dice reglas y cuadrículas y vamos a dar clic en la segunda opción, clic para ocultar y clic para desocultar.